y para trabajar en la transformación digital del sector agro Mercedes Iborra eh, también ingeniera agrónoma eh, y además que he leído una entrevista muy ligada al mundo, al mundo agro, eh, es cofundadora de Visual Nacer, que es un software de gestión integral de, de fincas y después nos no lo contará nos movemos, de, nos movemos de los ingenieros agrónomos al mundo más de los físicos, matemáticos ingenieros de telecomunicaciones Carlos Callejero, Emprendedor, cofundación de SensorWave eh, Físico, eh, doctor en física Y además ha, ha emprendido en, en diferentes empresas Y está integrando en estas soluciones con inteligencia artificial para el sector agro Guillermo Renancio, director de IoT en EFOR eh, Ingeniero de telecomunicaciones Y que también está desarrollando soluciones IoT eh, para el sector agro Y no menos importante, yo diría que más porque es nuestra representante del usuario final del sector agroreal, no del sector tecnológico que acredita solucionar el sector agro, sino del que se levanta todas las mañanas mirando al cielo para ver si llueve o no llueve. Es Eva Navascuez, lo digo bien, bióloga, es la directora de I D eh, de Pago de Carro Ovejas, eh, que es una explotación real del campo que genera producto primario como es el vino y que está en un proceso de transformación digital eh, importante. Yo os voy a dejar a cada uno de vosotros en el orden que queráis, el que tenga el micrófono puede empezar y después ir pasándolo, que nos contéis en 5 cinco, en cinco minutos, qué soluciones estáis desarrollando, lo estáis implantando y cómo veis este mundo de las, nueva, de las soluciones eh, con tecnologías innovadoras basadas en datos para el sector. ¿no? Bueno, pues... Antes de nada, muy agradecido de tener esta, esta oportunidad, igual que de haber podido aportar y aprender en el grupo Focal. Eh, nosotros lo que hicimos inicialmente fue desarrollar un software, de, una plataforma de seguimiento de animales, que está basado en un IOT, ¿no? en, en concreto en un, en un collarcito que lleva el, el animal. Y es verdad que inicialmente los ganaderos nos ven como los chicos del GPS de las vacas. ¿no? Pues en Google y todo esto nos tenemos que posicionar como los del GPS de las vacas pero está claro que el mundo está, está cambiando está cambiando muy rápido además entonces en, en nuestra línea de servicios estar ofrecer valores añadidos al, al ganadero en un primer momento porque mejore su productividad pero también luego añadiendo valor no solamente en el ganadero sino llevando el valor hasta el plato, hasta el consumidor y mostrando que esa trazabilidad en base a la tecnología IoT y en base a blockchain es posible ¿no? entonces eh, yo lo que puedo comentar es que para los ganaderos en cuanto al dato eh, para que se dan su dato han de ver que tienen un beneficio como todo el mundo aquí todo el mundo comparte cuando ve que hay un, un beneficio por delante y, y en ese sentido hemos de demostrarles que las herramientas son eficaces y, y que les hacen ser más productivos de manera que la localización eh, no es algo que tenga mucho mérito per se porque es bastante sencillo pero luego se puede extraer mucha información de todos esos datos, no solamente localización, temperatura del animal, actividad física, estudiar las interacciones entre los animales, estudiar las interacciones del animal con el entorno, de manera que ya veis, se empieza a generar un montón de datos que nosotros como empresa tratamos, pero que también estamos deseando compartir con la comunidad. ¿no? Y, y al hilo de lo que se habla en la mesa de antes, hay mucho dato público que, que, bueno, que pone la administración al servicio de todos, que está fenomenal, pero también las empresas hemos de ser conscientes que estamos generando datos y que la visión que al menos yo tengo es que lejos de proteger ese dato, yo quiero compartirlo para encontrar nuevas, nuevos servicios conjuntamente con otras empresas y seguir aportando valor al, al ganadero y al consumidor. Entonces, ahora el, el último proyecto que, que nos ha sido concedido gracias a, a la financiación del programa Fast Track, del H2020. Se llama cattle chain y tiene que ver precisamente con conectar a los ganaderos con el consumidor. Entonces lo que queremos hacer es eh, monitorizar eh, a través del IOT a los animales desde el momento que nacen, eh, en cría, en engorde, también durante el transporte al matadero y también en el matadero. Nos metemos ya en unos temas ahí un poco delicados, pero que de alguna forma eh, realmente el consumidor sepa que tiene una garantía respecto a lo que, a lo que está consumiendo. Y pensamos que esto es fundamental porque también hay una cosa que me preocupa mucho y es que la digitalización sirva para crear esclavos digitales en el campo. Y mi visión y la ilusión que yo tengo con esto es precisamente poder aportar eh, herramientas para que la gente se anime, se anime a emprender en el entorno rural, a quedarse allí, a tener oportunidades y a tener además una vida eh, digna y, y feliz. ¿no? Y, y para eso creo que es fundamental eh, facilitar que los ganaderos o los agricultores puedan compartir ese dato y que haya una infraestructura, igual que hay carreteras o que hace años ¿no? que había otros macrosilos en los que todos iban ahí almacenando el grano, no pues que estuviera esa infraestructura en la que ellos también pueden almacenar sus datos y si, si están felices en, en compartirlos, eso revierta en un beneficio para ellos. Esa es mi visión. Es Muy bien, pues pasaré a Guillermo, ¿A Gracias por la oportunidad por tener, eh, por darnos voz también eh, desde el punto de vista de, del usuario, porque en el fondo la, la empresa para la que trabajo es una, es una bodega, una bodega que está asociada a una finca, o sea que tenemos ahí eh, producción y, y elaboración, o sea, industria agrícola y industria ahora, eh, alimentaria muy, muy ligadas. Y sí, desde hace ya bastantes años, 8, quizás 8 o 10, pues estamos muy embarcados en el, en el tema de eh, utilización de datos y aplicación de, de nuevas tecnologías como una base digital. Eh, bueno, ¿por qué? bueno Pues quizás porque, eh, porque estamos eh, ligados al, al campo y estamos eh, intentando pues, sacar el máximo provecho de lo que, de lo que nuestra finca eh, ofrece, desde el punto de vista, sobre todo en términos de calidad. ¿no? Entonces, para eso hay que estar muy encima de... Pues, en, este caso de cada cepa, para conseguir pues, lo, mejor de, lo mejor de ella, pasa por conocer pues, en, en, qué, en dónde se desarrolla, pues, a nivel edafológico eh, qué es lo que tiene alrededor, a nivel climático y bueno cómo eso va a evolucionar a lo largo del tiempo, hasta el momento de la vendimia y después en el vino. Eh, por poner así, haciendo un poco de memoria, eh, en las, las primeras, eh, la primera utilidad que nosotros, eh, o las primeras obligaciones que empezamos a a, a, a trabajar en, en, en relación dentro de, del contexto de un proyecto que se llamó AgroTIC y bueno pues empezamos a trabajar a recopilar datos de campo in situ con entonces bolígrafos digitales empezamos a poner la, primero las, las primeras estaciones meteorológicas actualmente tenemos eh, 14 eh, y bueno y empezamos también a, a cuestionarnos si desde el punto de vista digamos de bueno, pues, cómo podíamos trabajar en sostenibilidad y también en, en, en mejora de las pautas de riego de la de la finca, que actualmente tiene 160 hectáreas, entonces pues es complicado de, de, de manejar. Bueno, debo deciros que ese proyecto que empezó en 2012, hoy en día nada de lo que hicimos en, entonces pues no funciona. Los bibliotecas digitales pues ya nadie los usa, lógicamente, todos vamos con tabletas o con móviles. Eh, el, la primera solución que se nos hizo de, de, de, de parte de un proveedor de intentar eh, monitorizar las pautas de riego pues eh, fue francamente un, un fracaso, nos quedamos, eso sí, con los datos, pero ni la aplicación ni lo que habíamos generado de esos datos eh, lo conseguimos nunca, y bueno, las estaciones meteorológicas sí que siguen funcionando, afortunadamente, y nos dan unos datos hoy en día muy, muy valiosos, pero bueno, sí que nos sirvió para, para empezar en este, en este mundo, y o sea, como que, o sea, fuimos ligando distintos eh, proyectos posteriormente. Empezamos a trabajar en tema de suelos, el eh, tema de suelos, eh, en el caso de la FICA es muy importante, porque eh, aunque está en una zona muy, eh, muy concreta, pues tiene muchas diferencias de suelos en cuanto a la ufología, en cuanto eh, a escorrentía y demás, distintas capacidades de, de retención de humedad del suelo. Y, y nos vimos eh, en la necesidad de plasmar esos datos en, en una plataforma GIS, porque era la mejor manera de tenerlo reflejado. Y bueno, y ahí empezó, digamos, la... la digamos, la obsesión de la bodega por intentar plasmar en una, de una manera visual todos aquellos datos que, que podíamos obtener en campo. E concatenamos con otro proyecto que está ahora, eh, que está ahora vigente, que he producido con José Luis, es un proyecto digamos, sectorial que engloba a distintas eh, bodegas y empresas digamos, asociadas al mundo vitivinícola, eh, y bueno, que tiene un objetivo general y es... Eh, el evaluar la repercusión y minimizar de las enfermedades de la madera de vid. Las enfermedades de la madera de vid eh, son, eh, son el, digamos, el mayor temor que tiene ahora mismo el sector en, en nuestro país, porque no son, son enfermedades que, digamos, que van por dentro y que en el transcurso de varios años, la vid es una, una planta, pues eso, liñosa, que con unos años de vida, pues bueno, una vida larga, pues eh, la van eh, haciendo digamos, eh, se va quedando, digamos, menos no solo menos productiva, sino la planta se, se acaba perdiendo y al, final, y al final muere. Bueno, pues esta, este, este es un denominador común que a todo el sector afecta mucho y entonces, bueno, pues pongo para paro también estos proyectos que nos ayudan a, a comunicarnos entre todos. Bueno, pues en este proyecto una de las cosas que tiene que seguramente tú comentarás mucho más a fondo, pues es intentar digamos, eh, digitalizar esta, esta, este aviso que nos dan las plantas de que van a que están sufriendo una, una, una enfermedad. Bueno, pero al hilo de ese proyecto también pues, eh, eh, se, se ponen en marcha distintos mecanismos de evaluación, de, eh, en vez de hacerlo pues eso, planta a planta y a pie, de evaluación de la, del estado, eh, no solo sanitario, como os he comentado, sino el estado digamos, vital de las plantas. Entonces, a través de, de índices de vigor. Eh, en nuestro caso obtenidos a base de, de, de drones, pues intenta predecir de alguna forma pues, eh, cómo está la planta de vital y qué nos va a ofrecer en, un futuro, en su futuro próximo, que es, que es la vendimia. Y, y también con estos eh, índices o con estos datos que generan, pues en este caso, los un, eh, vehículos remotamente tripulados, pues eh, ¿por qué no buscar algoritmos que nos intenten reflejar pues, eh, cuál es el estado nutricional de la planta? Para eso hay que medir como venimos haciendo habitualmente, eh, pues eso, la savia, el contenido de, de, de componentes de la savia y hacerlo, digamos, eh, compatibilizar con esos datos que tenemos de, de DRON, o eh, incluso predecir, pues eso, la calidad de la vendimia. Ya, eso ya es muy, muy menudo. Y, y bueno, y por otro lado, pues eh, otra de las preocupaciones fundamentales de, de las bodegas, sobre todo cuando va acercándose la vida de la, de la, el momento de la vendimia, es estimar qué producción van a tener, porque no, no creáis que es una cosa eh, fácil. Y además, el, el, digamos que el, el determinar la productividad que vas a tener eh, hace que la bodega se prepare para ello, con un determinado número de kilos y luego litros de, de vino. Entonces, la estimación de azoros también es una cosa que preocupa mucho. Y también en ese sentido hemos hecho bastantes, varias iniciativas. Eh, varias iniciativas eh, por ejemplo, el recorrido de las plantas y fotografía de las plantas. Eh, de los racimos para digamos, establecer una relación entre pues, lo que, eh, la, la, la capacidad de carga que tienen los distintos niños de vid con eh, la productividad de la, de la planta. Y, y bueno, eh, en ese sentido también o luego si acaso comentamos pues que ha habido varias eh, soluciones por parte del de, de entorno digamos, tecnológico y, y bueno, con relativamente poco éxito pero bueno, que nos va eh, de alguna forma pues, pues, eh, adelantando, pues, nos vamos un poquito pues, eh, eh, conociendo qué opciones tenemos. Y, y ya para terminar, desde el punto de vista del tema del riego en nuestro país, que es, es fundamental y digamos ser lo más, eh, aprovechar al máximo posible nuestros recursos hídricos, yo creo que es, es capital y en el sector pues eh, lo sabemos bien porque está ligado no solo a la productividad, sino también a la calidad y en ese sentido estamos ahora embarcados en un, en un proyecto que tiene naturaleza predictiva eh, y que pretende eh, pues bueno, a través de una máxima sensorización de suelos, no liar con las estaciones climáticas sino a nivel casi de planta pues eh, bueno pues poder predecir las necesidades hídricas y eh, bueno y estimar una, un orden de riego de las parcelas un orden de riego que no es solamente lo que más falta le hace a la planta sino también estimando eh, la, eh, el, el qué es lo que se va a hacer con esas uvas que se van a salir, es decir, en la, en, la, en la bodega hay algunas parcelas que tienen una ubicación espléndida y donde salen nuestros mejores vinos, bueno, pues en el caso de déficit de agua, que siempre lo hay en nuestras zonas y, y en estos años que nos, nos sobrevienen, eh, aquellas parcelas son las que más cuidado tenemos que tener porque, porque son las que nos dan los, los mejores vinos, ¿no? entonces priorizar de alguna forma, no solo desde el punto de vista de necesidad de plantas, sino de necesidad de la bodega, pues eh, es también interesante. Y, y nada más, eh, te dejo entonces aquí Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, lo, lo primero, agradecer la invitación, eh, yo pertenezco a un grupo, un grupo que se llama integra estrategia y tecnología, eh, somos una empresa nacional y con, con una oficina a nivel internacional, trabajamos principalmente en desarrollo de innovación, de proyectos de innovación para el sector privado es decir eh, dependemos principalmente del capital de inversión de, de las medianas y grandes empresas entonces nuestra dedicación es tecnológica entonces trabajamos con diferentes unidades de negocio inteligencia artificial big data etc etc internet de las cosas que es, que es mi área eh, y realmente nuestro foco está en el desarrollo de soluciones que tienen única y exclusivamente por ejemplo por poner un caso en, en, en internet de las cosas eh, un aspecto clave que es que es eh, el, la reducción de tiempos es decir eh, todo todo todo todo se basa en ese sentido es decir al final todo empleado, o sea, perdón, todo usuario de un, de, de un campo, una, una, una, un viticultor, cualquiera, eh, nosotros hacemos que construimos esas soluciones de negocio utilizando el internet de las cosas con el objetivo de reducir tiempos. Esto conlleva lógicamente tres aspectos positivos posteriores, la conciliación de la vida laboral de esa persona con la vida personal, la reducción de costes, porque se está evitando muchísimos desplazamientos, se está evitando, eh, en el caso por ejemplo de las monitorizaciones de planta, eh, el uso pues, de, de más agua, etc. etc y luego el gente también salud porque está luego vinculado con los procesos de trazabilidad. Entonces nuestra labor realmente se basa principalmente en, en crear ese tipo de soluciones de innovación de esos productos que sean masivos, no específicamente para un cliente y que vamos a través de un gran, no una gran cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en temas de agricultura, eh, eh, los eh, dos tres eh, productos servicios que tenemos homologados en este caso por Microsoft a nivel EMEA eh, somos la única empresa que lo hace a nivel, a nivel eh, de, de, no solamente de Europa sino de África y de, y de Oriente Medio eh, nuestro canal no es ir a un pago de carrabejas, nuestro canal es ir a un banco que luego se puede ofrecer a 80.000 pequeños eh, consumidores es decir, no, no trabajamos directamente para un para una bodega en este caso, sino lo que buscamos es pues, una gran aseguradora o una gran empresa del colectivo digamos, del sector agro. Entonces lo que buscamos es siempre utilizar o cubrir ese nicho de eh, dar servicios a empresas muy pequeñas que en un momento determinado no tienen una gran capacidad económica para poder monitorizar eh, 300 parcelas distintas con 300 dispositivos de IoT, eh, y a partir de ahí, lógicamente, pues poder llegar digamos, un poco a ese concepto que está un poco ya utilizado, que es lo de la democratización de la tecnología, ¿no? el tratar de llegar a, a bastante más gente. En temas de agricultura, eh, a día de hoy, sobre todo, es lo que más traccionamos es la zona de Benelux, de Holanda, Bélgica y, y Luxemburgo, que tenemos oficina en Ámsterdam. Y las dos soluciones que tenemos más vinculadas en el sector agro están muy vinculadas, como bien dice Eva, a todo lo que es la monitorización de, con estaciones no climatológicas, sino de tierra. Eh, con toda la información que luego subimos a la nube de Microsoft y que se pueden digamos, de gestionar de manera digamos, inteligente de una manera descentralizada y el segundo punto es todo lo que es la parte de análisis de visión por computador orientado a lo que es la progresión y la evolución que puede tener un, que tiene un fruto o una planta en ese sentido que son proyectos que han aterrizado mucho a una solución muy estándar que te permite de una manera eh, básicamente es como cuando compras un mueble de Ikea pues te llega a casa una experiencia de usuario muy específica y puedes, puedes implantarlo en, en una hora y en 15 minutos ya estás recibiendo datos y te está, digamos, facilitando toda esa información. De igual, pongas una estación o pongas 300, ¿no? En ese sentido. Es decir, trabajamos mucho en lo que es ese desarrollo de tecnología, pero muy aplicada. Innovación aplicada ya a un volumen masivo de, de, de usuarios, ¿no? No de, no de algo muy de nicho para, para una cosa concreta. Más o menos, por ser rápido y breve. Muchas gracias. Hola. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Nacho. Y, y gracias, Eva, porque realmente eres tú como la, la que da fe de, de para qué sirve todo esto en lo que estamos trabajando, ¿no? De alguna forma, porque sin empresas como la vuestra, realmente todo el trabajo que hacemos no serviría de nada. Eh, bueno, yo voy a contar un poquito quizá la, la historia de dónde venimos para, para entender ¿no? eh, el, el por qué el estamos aquí. Bueno, nosotras, eh, la, esta, en Visual, es una, es una empresa que fundamos en el año 2014 es una empresa que ya nace con el espíritu de digitalizar la agricultura. En el 2013-2014, cuando empezamos a hablar de ese tema, así como ahora, pues parece ser que esté en boca de todos. Hace unos años realmente era, era ciertamente innovador. ¿Y por qué y por qué nos lanzamos a esto? Pues porque venimos que desde venimos de una de una trayectoria. Eh, por un lado, somos agricultoras, agricultoras de tercera generación. Seguimos siendo agricultoras y, y además desde el año 2000 estuvimos eh, auditando cientos y cientos de empresas hasta el año, bueno hasta la actualidad prácticamente, eh, en la que veíamos pues cómo trabajaban empresas agroalimentarias, empresas eh, puramente agro, eh, veíamos cómo trabajaban, qué datos necesitaban, cómo optimizaban sus recursos, etcétera. Entonces eso nos dio… Un poco el, el tip para poder eh, organizar una plataforma que es lo que lo que nace siendo Visual. Es una plataforma que ponemos a des, a, de software, que ponemos a servicio de las, de las empresas y de los agricultores para la digitalización de esos datos. ¿Y qué significa digitalización? Pues para, para nosotros la digitalización tiene un sentido. Tiene un sentido que por un lado es eh, que todos esos datos de las tareas que se realizan en el campo día a día se puedan incorporar en una única plataforma de todos los integrantes de, de una cooperativa, de una bodega, de una almazara, etc. Y por otro lado, en esa plataforma nosotros teníamos que ser capaces de integrar toda la información que veíamos que les podía ser de utilidad para mejorar o el uso de recursos, o la eficiencia en la gestión, o la mejora de la calidad de sus productos. Entonces, partimos de esa integración que permite realizar esa transformación de las empresas, que ya no hablamos ni de transformación digital, porque el apellido digital hay que ir eliminándolo porque realmente es una transformación. Pasamos de una, de una gestión digamos, tradicional, que ya era bastante avanzada, a una gestión en la que se comparten todos los datos, no solo los de la propia organización, sino aquellos que se incorporan para ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Qué datos son estos? Pues imaginaros una, bueno, pues una, una cooperativa en la que hay miles de agricultores eh, y el primer paso que nosotros damos es eh, digitalizar en cuanto a, a lo que es, hacemos el mapa de las plantaciones. O sea, en un mapa con una base GIS bastante potente que tiene visual, ahí lo que hacemos es geolocalizar todas las plantaciones y a partir de ahí tenemos una información valiosísima. ¿Por qué? Pues porque el simple hecho de geolocalizar una parcela y gracias a toda la estructura y toda la cantidad de datos que hay disponibles ahora, eh, bueno, de forma libre, eh, ya tenemos información agroclimática de, desde hace años y años, ¿vale? Ya tenemos un histórico agroclimático de datos de horas frío, de pluviometría, de temperaturas, bueno, un montón de, de datos que ayudan ya a... A muchas, a muchas cosas, como puedes elegir la mejor, variedad para, la mejor parcela para un cultivo de una variedad, o bueno, la verdad es que hay múltiples acciones. Eh, tenemos esa, esa integración eh, solo por el hecho de, de saber dónde está la parcela. Ya tenemos la, el clima, tenemos el tipo de suelo. Por un lado, eh, tenemos las empresas como puede ser la vuestra y muchas más, que sí que destinan recursos ingentes a... Eh, hacer análisis de suelo, decir, pero tenemos otras que no, que no tienen tampoco esos recursos o no lo están enseñando por el momento. Bueno, pues nosotros les damos una estimación de cómo pueden ser las características de ese suelo. Si además, más a más, tienes esos análisis de suelo, perfecto, se integra el dato dentro de la plataforma y vas enriqueciendo la plataforma. ¿Qué otros datos eh, importantes tenemos? Pues tenemos también la información de los satélites. Gracias a que el programa Copernicus se liberó, por decirlo de alguna manera, y nos permite de forma gratuita descargar esas imágenes, ya podemos ofrecer semanalmente unas eh, imágenes satélites de seguimiento de cultivos con índices eh, bueno, pues que son de, de, de gran valor para los agricultores, como puede ser ese mapa de vigor o un estrés hídrico que te indica eh, en cierta manera cómo se es, es, está desempeñando el riego de los cultivos. Bueno, pues una vez tenemos esto, entonces empezamos con el ¿dónde están los datos? ¿Dónde están? Porque, bueno, pues porque unas veces están en una Excel, otras veces están en, en bueno, pues en los RPs de, de las compañías que también generan muchísimos datos, entonces empezamos a mirar dónde están esos datos. ¿Qué tenemos que hacer? Integrarlos uh -huh. también. Un poco lo que intento trasladaros es la importancia de que todos los datos, sea la fuente que sea, estén integrados en una, en una única plataforma. Esa era una de las grandes, de los grandes retos que teníamos y es lo que lo que hicimos con visual. Otra importante es de dónde viene el dato, porque no es lo mismo que venga de una persona que está metiendo un dato que de una máquina que está recogiendo un dato. Ahí entramos con los sensores, las estaciones agroclimáticas, las máquinas. ¿De dónde viene un dato de una, de un tractor? Pues viene o viene de una persona, pero lo ideal, idealmente es que venga directamente de la máquina y esa es otra de las partes importantes que nosotros integramos dentro de Visual, todo lo que es la conectividad tanto de los sensores como de, eh, de las máquinas. Entonces con esto conseguimos que cada vez más esa, esa calidad del dato sea mejor, esté ordenada, esté, bueno, pues esté donde tiene que estar. Y está por un lado eh, a disposición de cada uno de los miembros de la organización, siempre con los mismos criterios y de forma ordenada. Y además está a disposición para que todos eh, para, para que los proyectos que se quieran abordar, sea de, de una estimación de cosecha o sea de una estimación de recolección de la próxima semana, etcétera, o sea, y la verdad es que un, un, una, una, unos cuantos proyectos interesantes se puedan abordar. Porque si no tenemos todos estos datos ordenados, difícilmente vamos a poder seguir dando los siguientes pasos. Entonces, el gran problema que nos hemos encontrado nosotros a lo largo de, de estos años realmente ha sido las personas. A las personas les cuesta, eh, les cuesta cambiar, les cuesta trabajar en incorporar el dato, les cuesta incluso entrar en una app y tocar, porque hay veces que hasta tienen miedo, no, no es que les cueste por pereza, sino porque muchas veces hasta tienen miedo de entrar en una app, darle a un botón y que algo se rompa. Nos ha, nos ha pasado, o sea realmente es una sensación que, que, que hemos detectado. Por eso eh, creo que nuestra obligación tanto a la hora de desarrollar el software eh, como a la hora de, de, de diseñarlo y, y trasladarlo, es que la experiencia del usuario sea lo más cómoda y lo más sencilla posible. Entonces, de esa manera intentaremos que, bueno, pues que todo este tema de la digitalización vaya, vaya más. Ahora mismo, nosotros tenemos un caso, no sé, tenemos varios casos eh, interesantes, como puede ser, por ejemplo, eh, tenemos una, una cooperativa. Que es una cooperativa grandísima, que es de eh, COP, por ejemplo, es una cooperativa de olivarera de, la, de las, bueno, yo creo que la, la más grande, y, y el uso de la tecnología le ha reportado muchos beneficios. Una de ellas, uno de ellos puede ser eh, el, el que realizaban eh, acciones de, de visita a las parcelas para determinar si había cubierta vegetal no había cubierta vegetal. Bueno pues gracias a la optimización de los algoritmos les hemos ayudado a que eso, bueno pues que esa tarea que les requería mucho tiempo, ya no la tengan que hacer yendo al campo, sino que a través de las imágenes satélite puedan detectar eso. Según ellos, eh, solo esa pequeña funcionalidad ya rentabiliza la inversión que, que hacen en, en tecnología. ¿no? O, o una, la, una planificación de recolección de un, un pérsimo. Tenemos una, una, un caso de una cooperativa que tiene, no sé, creo que son unas 600 parcelas, y, y lo que hacen a través de, de Visual, hacen muchas cosas, pero bueno principalmente una de las que les, les gusta mucho es esa optimización de la recolección identifican cada semana qué parcelas son las que tienen que recolectar, de manera que tanto los agricultores están informados la, el almacén está informado de lo que les va a entrar, antes han hecho un control de calidad que se queda reflejado en Visual y, y se queda eh, patente también a la entrada, lo que quiero decir es que es, es una forma de facilitar el trabajo diario, no estamos cambiando el trabajo, estamos cambiando la forma de gestionar ese flujo de, de información y para eso necesitamos a las personas. Desde aquí, bueno, pues a ver si este tipo de eventos sirven para que se dé difusión a esto y que, bueno, que cada vez sea más, más útil ¿no? para pues para... Muy bien. Pues, pues muchas gracias en primer lugar por, por habernos invitado. Bueno, enhorabuena por el evento y, y, bueno, y enhorabuena además por todo el interés que hay, pues por parte del Ministerio y por muchos asistentes, que este tema, digamos, está, digamos empieza a ser importante. Y luego ya, como decían algunos ponentes anteriores, ya nos quejaremos de lo que nos falta por hacer, pero el hecho de que estemos aquí es un muy buen síntoma, o sea porque lo peor es estar condenado al ostracismo en, en este tema. ¿no? Eh, en nuestro caso, y por, por presentar un poco lo que hacemos y nuestra experiencia, somos una compañía eh, enfocada en, en soluciones digitales para el sector agro, llevamos años trabajando en esto, tenemos una compañía que se dedica a soluciones transaccionales, digamos, de soporte a procesos operativos, tanto en pre cosecha como en post cosecha, eh, del sector agro, eh, y luego tenemos una compañía que se llama Hispatec Analytics y que está específicamente orientada a, precisamente a jugar con los datos, a sacar toda la inteligencia de los datos, no a no a comerciar con datos, sino a obtener digamos toda esa inteligencia que se debe a los datos. Básicamente, bueno, yo creo que, que tengo aquí unos magníficos compañeros de, de mesa y además en eh, lo personal y en lo profesional, o sea, que, que no, no es peloteo pero la verdad es que yo creo que habéis invitado muy bien. Eh, y, y la verdad es que eh, creo que lo han contado muy bien, digamos, cuál es el reto y cuáles son los, los en fin, los, los retos a los que nos enfrentamos en, en el mercado. Eh, esto va de hacer fácil eh, la vida a los agricultores, a los ganaderos, a las personas que manipulan o confeccionan esos productos en el post cosecha y todos los procesos que llevan a que esos productos lleguen hasta el consumidor. Nosotros al final trabajamos para tres consumidores o para tres, tres clientes. Uno es el consumidor final, que es el que paga toda la fiesta. O sea, digamos, el consumidor final es el que comprando los productos hace que todo lo demás, digamos, tenga gasolina como para seguir funcionando y a ese señor, al consumidor final, le tenemos que dar los mejores productos con la máxima calidad, con la máxima transparencia. Además, esto de la digitalización nos permite generar un vínculo necesario, imprescindible, entre el consumo y la producción, que es algo que se ha ido perdiendo a lo largo de los años y hay que reforzarlo y esta de la dimensión digital yo creo que es una gran oportunidad. Trabajamos para un segundo cliente, que es el que directamente nos paga las facturas, y que son las empresas productoras y transformadoras del sector agro eh, y que básicamente pues lo que tienen que hacer es ser más eficientes, hacer unos productos más robustos, más fiables, más transparentes, digamos eh, mucho, más, eh, mucho más modernos y, y eliminando digamos aspectos o tareas administrativas o que generen poco valor y trabajamos para un tercer cliente, un cliente silencioso, pasivo, que es el medio ambiente, y que está en todos los entornos en los que trabajamos y es donde esta tecnología, una de las grandes derivadas que tiene, la tecnología digital, nos permite, a la vez que somos más eficientes en el uso del agua, de fertilizantes, de factores de, de recursos humanos, de energía, nos permite ser mucho más respetuosos con el medio ambiente. Cuando Eva mencionaba anteriormente que el agua es un, un bien muy preciado que tenemos que utilizar con gran inteligencia, no es solo para que la calidad sea muy alta y para que además nos gastemos menos dinero en energía para mover ese agua, etcétera, sino porque es que en una zona como Valladolid, pues hay el agua que hay y no va a haber más, o sea, no, no, no, no hay trasvases posibles, o sea, digamos que, que tenemos que ser extraordinariamente eficientes en, en el uso de recursos muy escasos. ¿no? Además, tenemos que tener cuidado en no nitrificar los acuíferos. O sea, hay muchas más derivadas. Insisto que nosotros trabajamos para esos tres clientes y no podemos perder eh, la visión de, de ese objetivo. ¿no? Eh, básicamente, eh, yo creo que se ha contado pues, prácticamente por mis compañeros. Esto va de integrar, digamos, máquinas, eh, fotografías de satélite, eh, aplicaciones móviles o de tablets, sensores. Eh, actuadores, porque en todo esto, digamos, hasta ahora, fijaos que estamos hablando mucho de sensorizar, de imágenes de satélite, etc. Eh, esto va de cambiar decisiones y cambiar acciones, por tanto, para cambiar decisiones y acciones hay que analizar mucha información, muchos datos y al final ponerlo en manos del señor que lo va a ejecutar o de la máquina que lo va a hacer de forma automática o del actuador que va a encender o apagar una bomba de forma automática, que al final, digamos, es el cierre del círculo de la automatización a partir de los datos, con lo cual digamos que, que eh, el reto es integrar toda esa información y algo que para mí es muy importante es que lo que está ocurriendo, no solamente en este sector agrícola, sino en todos los sectores, lo que está ocurriendo en estos años es que estamos creando una tercera dimensión, una dimensión digital, que lo que tiene que ocurrir es que hagamos esa digitalización integrando toda la información a lo largo y ancho de la cadena, de manera que incluso hasta nos podemos permitir el lujo de hablar del concepto de red agroalimentaria, no de cadena agroalimentaria, porque esto ya no es lineal, esto ya no es algo que va empujado desde un extremo a otro y en el que solo hay interacciones en un sentido, sino que es completamente bidireccional y esto de la dimensión digital nos da la posibilidad de que los consumidores hablen con los productores, interaccionen y digan cuáles son sus preferencias, transmitan cuáles son sus intereses, sus valores y que modifique ¿Cómo funciona el sector agro? Muy bien, muchas gracias Yo quería hacer un comentario eh, Respecto a un tema que, que ha dicho Andrea Decía eh, que estamos muy bien posicionados Analizando un poquito lo que nos ha contado Eva Nos ha hablado de inteligencia artificial Nos ha hablado de IoT Nos ha hablado de Big Data eh, Predictivo, prescriptivo Y después tenemos empresas Empresas nacionales que son capaces de ofrecer soluciones eh, Complejas para fincas grandes y soluciones complejas para todo el mundo la, demo, la democratización que comentabas es cierto que estamos en un momento que, que tenemos que aprovechar habéis pasado por, por muchos temas uno de ellos se comentó también en la mesa anterior y lo, lo habéis comentado eh, y son eh, las skills básicas que necesita el sector primario a la, hora, a la hora de abordar o de poder acceder a este tipo de soluciones porque comentabas, es que le da miedo dar a un botón de una app y esto, y esto en parte es cierto Y eso va ligado con las barreras. ¿Qué barreras estáis encontrando eh, para poder llevar toda esta, esta transformación no digital sino transformación del sector a, a, a, los, a vuestros clientes, a, vuestros, a los que os pagan las facturas? ¿Cuáles son las principales barreras? ¿Barreras de formación? ¿Barreras de, de...? ¿Cuáles son para vosotros? Bueno, en nuestro caso, lo he comentado un poquito antes, pero... Pero, en realidad, eh, el primer, el, la primera barrera que nos encontramos... Bueno, a veces es la financiación. <risa> eh, porque, bueno, al, al final hace falta, hace falta financiación para, para todo esto. Y no, es, no se trata solo de, de comprar un software. Se trata de mucho más. Hace falta una inversión en las compañías para hacer una transformación eh, hace falta de inversión en formación de las personas, en tecnología. Bueno, es, es una. Es, es, es todo un plan de transformación que necesita una financiación. Por otro lado, eh, está la resistencia al cambio, ¿no? Eh, la, esa primera resistencia empieza con, con las personas, normalmente con personas que llevan mucho tiempo dentro de las compañías y que están acostumbradas a trabajar de una determinada manera. Eh, en ese caso, la, digamos que la, que la política y la decisión de la dirección es la que impulsa la transformación. Y, y ya por, por último es el, el, el pequeño agricultor, ¿no? ese pequeño agricultor que, que le da un poco de miedo, le da miedo a romper algo o a que sus datos eh, no saben para qué los van a utilizar. Esa es... Esa es otra, otra cuestión importante, porque no sabemos muy bien si ponen una producción o si ponen eh, los, el, el nitrógeno que han aplicado en, en una parcela. Luego va a venir una inspección o va a venir alguien y algo le va a pasar. Aunque el cuaderno de campo va a tener algo que no tenía que tener. No sé. Bueno, eh, en realidad son esos eh, temores que, que vienen por parte de, de los agricultores. Sin embargo, cuando también está demostrado, que cuando hay una dirección clara que apuesta por esa transformación, cuando hay técnicos, ingenieros que están eh, en contacto con el agricultor y dándoles esas bondades, hablándoles de las bondades y de forma práctica que vean eh, cuál es el resultado de esa transformación eh, de la agricultura y con la digitalización, pues, pues fluye todo un poquito más. Mm -hmm. Vamos, que hay... Ah, en su vida había unas oficinas de transformación agraria, cuando hubo todo, quizá ahora sean necesarias unas oficinas de transformación digital agraria, para, para contar eh, que no pasa nada, ¿no? Que, que, al final, que al final son ventajas. No sé si queréis añadir algo más a las barreras. Bueno, a mí me gustaría mencionar, vamos, yo creo totalmente de acuerdo Mercedes con, con las barreras que mencionan, la inercia desde luego es una barrera muy importante. Pero, digamos, también teniendo en cuenta la casa en la que estamos, yo creo que hay que, hay que mencionar cosas para que todos nos apuntemos ahí nuestras tareas, ¿no? Eh, y entonces, bueno, yo creo que, que aquí hay barreras, algunas muy evidentes, ¿no? Temas como, oye, la cobertura de telefonía móvil. Es muy sencillo. O sea, cobertura de telefonía móvil. Ya está, ya está. Solamente necesitamos datos 1G, 2G, ¿no? No hace falta que sea ni 5G, ni holograma, ni... No, no. 2G. Solamente eso, eh, y ahí pues digamos los planes estos eternos de extensión de banda ancha rural y tal yo, yo apostaría por tecnologías de satélite, sin duda, o sea, porque es mejor una cobertura en el 100% del territorio que sea un poquito peor y tal, un poquito de latencia, que estar permanentemente con una historia que nunca va a llegar O sea, porque al 100% del territorio no vamos a llegar con, con tecnologías terrestres entonces yo pediría, digamos, eh, políticas que favorezcan el que el 100% de los ciudadanos tengan cobertura en el 100% del territorio. Y esa, bueno, creo que es importante. Luego una, cuando hablamos del IoT, pues IPv6. Eh, yo miro los rankings internacionales, el IPv6 a nivel mundial está en un 25% de penetración. En España estamos en el 2,5, no llega. Eh, y en otros países de nuestro entorno están el 50, el 60 Y esto del IPv6 se inventó para que todo el mundo tuviera direcciones IP a gogo Para poder colocárselas a cada dispositivo Y en España no puedes hacerlo O sea, tú no puedes descol descolgar el teléfono y llamar a un operador Y pedirle un rango de direcciones IPv6 No puedes, no te lo ofrecen Bueno, eso tiene una respuesta Y tiene unas medidas que son relativamente fáciles yo pediría que eso ocurra, porque es que cuando tú tienes direcciones IP es mucho más fácil darle seguridad a los servicios, controlarlos, en fin, tiene un, insisto, se inventó para eso, el IPv6. Entonces creo que ahí tenemos acciones que son relativamente fáciles. Y luego, pues bueno, eh, digamos el impulso que a nivel público se le está dando a la digitalización, continuemos con ello y hagámoslo realidad. O sea, yo creo que ahí ya se han hecho acciones muy valiosas, sigamos en esa, en esa línea. Bueno, creo que hay mucho por hacer. ¿Algo al respecto de la Yo sí que querría añadir, eh, bueno, quizás eh, que muchas veces las soluciones que se proponen por parte de, de los expertos en, digamos, en el desarrollo de sistemas que puedan ser aplicados a la agronomía eh, no son soluciones del todo maduras. Entonces, eh, las, las empresas, las compañías que, que, que queremos aplicar, que estamos en la onda de aplicar, estas soluciones pues nos llevamos muchos chascos y, y, y tenemos digamos que retroceder cuando algo no funciona y que bueno pues eso es suerte tú que lo has podido probar, sí, pero pero yo sí que he hecho de menos unas, una mayor madurez en las propuestas que se hacen por parte de, de las, las empresas que, que a ese nivel se nos acercan. Pues pongo un ejemplo, por ejemplo, con el tema de los de los aforos, de, lo que decía de, de ver el rendimiento de, de la U. Eh, utilizamos una, una tecnología que, que iba en vehículo terrestre para la lectura, como os digo, de las de las, de las, de las, de las uvas, vamos, de la producción por cepa. Eh, claro, esta tecnología tiene que hacerse por la noche este, y se hace en un vehículo que va a una velocidad de 2 kilómetros hora. Es decir, va muy lento, muy, muy lento. Pero no solo eso, sino que eh, bueno, después de hacer la prueba, pues nos hemos. O sea, ver los resultados que no casaban con la realidad, que hemos medido de, de, de, de forma fehaciente y manual, como siempre, eh, pues nada, eh, resulta que para que eso funcionara bien, pues había que deshojar, había que deshojar la viña. Con lo cual, queremos, que si queremos un rendimiento alto, eh, o sea, una respuesta buena en este sistema de producción, tenemos que deshojar, con lo cual la fotosíntesis pues no se sé la hacer. Entonces, eh, es, eh, es, es un ejemplo de cómo una solución que en principio pues a todos nos abrió los ojos, ¿qué me dices? vehículo que va contándonos eh, línea por línea los, eh, los racimos y que podemos tener una estimación pues, de un 96% de la realidad, pues claro, eh, nos encuentra con una, una realidad que, que desde luego no ha sido anticipada. Bueno, en nuestro caso yo reitero también la, la conectividad, aunque en España en comparación con otros países está bastante bien, pero al final, además de los ciudadanos, tenemos que conectar a todos los animales en nuestra visión, entonces ahora mismo eh, nosotros eh, estamos intentando conectar a los animales eh, con nuestros propios recursos. Eh, la semana pasada estábamos en la Sierra Urbasa colocando una antena nosotros mismos para que 20.000 animales que suben allí en verano eh, puedan estar conectados ¿no? en el futuro. Entonces, bueno, esto lo hacemos, pero lo ideal sería que no lo tuviéramos que hacer y jo, yo agradecería ahí todo tipo de ayuda. Satélite, Lora, Sigfox, lo que fuera, ¿no? sería bienvenido. En su justa medida. Como dice José Luis, tampoco hace falta 5G. En muchos casos es suficiente con tener un, un enlace con el, con el ganado eh, tres o cuatro veces al día. Es decir, y, y, y muy pocos eh, bytes. ¿no? Entonces, tampoco es nada ahí inalcanzable. Luego, eh, hay que, nos hemos dado cuenta que el ganadero, en nuestro caso, hablo de mi caso, han adoptado la tecnología tan pronto como saben que existe y el vecino lo tiene se animan. ¿Qué es lo que les frena? Por supuesto la financiación, tienen que probar y, y, y no se lo van a colocar a toda la cabaña, simplemente van a probar con unos pocos animales y progresivamente lo, lo van a ir implementando más y más. Ahí estamos trabajando con entidades bancarias para intentar ofrecerlo como un leasing y eso les encanta. Ya cuando les digo, la semana pasada es que estaba haciendo entrevistas ahí con, oye, ¿qué os parecería si pudierais eh, disfrutar de esto por animal sin preocuparos de nada por tres euros al, al mes? Y decía, wow, pues entonces sí, me hay que firmar? Bueno, entonces, luego hablo con el banco y me dice, bueno, espera Carlos, que todavía no tenemos el instrumento. ahí. <risa> bueno, <risa> pero ahí, quiero decir que también las, las ayudas y los incentivos desde por la administración, no pues también confío en que irán en esa dirección. Y, y luego, donde sí que nos hemos encontrado obstáculo es en el tema de los datos. Ahora con este nuevo proyecto... Eh, hemos dicho, bueno, tenemos financiación para ayudar en la transformación digital de, de productores que hacen eh, eh, o productos lácteos o carne hamburguesas de muy alto valor, porque es una ganadería ecológica, eh, asociada a una raza, una denominación de origen, y sin embargo me he encontrado con la desarrada de sorpresa de, tal vez ha sido la forma de, de, de contactar, ¿no? que nadie, a, a pesar de decir, oye, os invito, a cargo de un proyecto europeo intentar digitalizar vuestro, la trazabilidad de, de vuestros animales, pues han sido simplemente dos los que me han dicho que sí, entonces yo me temo luego reflexionando que es el miedo, como decís, a dar unos datos, a tener una auditoría permanente que supone tener ahí a unos sensores captando datos, ¿no? entonces creo que hay, necesitamos hacer una labor de evangelización, de, de explicar que primeramente esos sensores, esa inteligencia artificial, va a hacer sus procesos más productivos y después además va a ayudar a generar unos nuevos productos en base a esa transparencia ¿no? y esa trazabilidad. Entonces ahí creo que nos queda recorrido y como decís, no sé si a través de hubs, de, no sé cómo, pero hay que explicarle al sector que, que esto es para su bien. Y que, o sea, para su bien si sí colaboran, porque si sí, no me temo que, que encima, como hablaba antes, ¿no? No, no, no va a ser para su bien, va a ser para su bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho, quizás a lo mejor tengo una visión un poco eh, más crítica en ese sentido, creo que en España tenemos una cultura eh, de una cierta aversión al riesgo y a la inversión, ¿no? es decir, eh, vivimos eh, muy dependientes de la financiación, creo que en los cuatro habéis hablado de la financiación pública, de los costes, del riesgo de la digitalización… Eh, la realidad está que cueste 3 o cueste 100 euros, eh, ese usuario, sea pequeño, sea de una pyme o un microproductor o un, eh, un joven agricultor, prefiere comprarse una licencia de Netflix antes que trabajar en algo que sí que si sale fuera eh, es real, que es la mejora continua, es una cultura de mejora continua. Inviertes... Puede ser que a lo mejor tengas empresas que no estén suficientemente maduras, pero juegas con el riesgo de, de ir evolucionando, de, de ir mejorando tus procesos de producción. Eh, la cultura que tenemos aquí realmente es una cultura digamos eh, pues eso, que depende mucho de, del sector público. ¿no? Eh, hay una frase que a mí me enseñan hace mucho tiempo que decía Ronald Riga, ¿no? Le decía, ¿sabes cuál es el principal miedo que tiene un ciudadano americano? Que dice que le llegue un día alguien a casa, le llame a la puerta y le diga, soy del sector público, vengo a ayudarte. No, no sé si es la realidad, ¿no? es decir, al final esa cultura de, de, de emprendeduría es muy buena, pero nosotros no la tenemos, la cultura de inversión es muy buena, también no la tenemos y esa cultura también de romper con la tradición no la tenemos tampoco, es decir, en muchos de los casos de los clientes que conozco eh, me dicen que cuando a pesar de muchos datos eh, les pueda dar o por mucha eh, predicción, que también nos la podríamos creer o no, eh, lo primero que te dicen es que llevan haciendo lo mismo desde hace 50 años porque su abuelo o su padre hacía lo mismo y ellos van a seguir haciendo lo mismo con mucha tecnología que tenga, ¿no? Yo creo que tenemos que romper sobre todo mucho esa barrera cultural que tenemos de, de la financiación y de la dependencia, ¿no? Y eso ayudará a la digitalización, la, o, o llamarlo como queráis, a industria 4.0, ¿no? Es, es la realidad eh, desde mi punto de vista. Es el, creo que es la barrera, ¿no? La, la parte más, más cultural. Hay dos temas de los que me gustaría hablar. Eh, uno es... El tema de los datos que ya os he comentado, antes se ha comentado cuáles son los principales problemas con los datos. Se hablaba desde una mesa donde había universidad, donde había eh, sector público. Vosotros eh, pues vivís otra realidad diferente. Eh, seguro que penséis menos en la regulación y en la nueva eh, normativa europea y más en los datos que necesitáis todos los días para poder seguir y desarrollando vuestros, vuestros servicios. Y me gustaría que me comentarais cuáles son los puntos donde creéis que deberíamos intervenir como administración para mejorar esa, esa situación, si es que los tenéis detectados. Y después hay otro tema que también ha salido, eh, y, y lo comentabas, de que no queremos o que no buscáis que haya esclavos digitales en el campo, ¿no? eh, y que va ligado también con este tema de la despoblación de las zonas rurales. ¿Cómo veis se, o cómo, cómo creéis que estas nuevas soluciones tecnológicas pueden ayudar a ese problema tan importante que tenemos y que además está cada vez más en boca de todos de la, de la población. Sí quería añadir también, que, y está ligado un poco a lo que ha comentado Eva, que parece que muchas de estas soluciones están en ese momento de salir mínimas un de más sí y, y pasar a un entorno de producción. ¿no? Y, y ahí quizá, a lo mejor, sería interesante lanzar algún tipo de, de soporte para el desarrollo de la oferta. Porque es difícil, y yo entiendo para el usuario final, eh, meterse en un fregado de inversión para que después eh, llegue a la solución y dices, esto pues, lo hacía a mano y me iba bien y ahora aquí he montado un bifostio y me lo han vendido, ¿no? es la, el, el flash este tecnológico ¿no? que somos expertos en tener, en un powerpoint maravillas infinitas todo va a estar resuelto y después, y después ¿no? no entonces ahí sí, eh, anunciaros que estamos trabajando desde Red.es en, en una convocatoria de ayudas no hace falta que, que participes sí, me a coger, no eh, para, para eh, ayudar a esos, a esos productos que todavía no lo son, que vienen de un, un I más de más a pasar esa fase de eh, preproducto comercial. No que hagan realmente una, una prueba de concepto de, de algo que viene de un I más de más y que pasar a un producto comercial, pues supone unas barreras importantes. ¿no? ahí sí estamos trabajando para, para sacar eh, en estas tecnologías. ¿entendés? inteligencia artificial el... entonces respecto a los datos y respecto al tema de las tecnologías la transformación digital y el problema de la exposición de la ¿Me ¿no podéis ilustrar sí. <risa> y yo creo que ya con esto no Luis tenemos que ir cerrando si me gustaría después dejar que si el público quiere preguntar algo pues un par de plantillas ¿sí? Vale, a ver, voy a intentar concretar, porque preguntas muchas cosas. Sí, es que me... Bueno, respecto a los datos, eh, sí que es cierto que cada vez hay más datos que están disponibles, pero quizá, no sé si es por mi ignorancia, ni siquiera sabemos cuántos datos hay disponibles. También estaría buen, bien saber... ¿Cuántos datos hay disponibles? ¿De qué tipo? ¿Cuándo? etcétera. ¿Por qué? Porque realmente, cuando yo voy a buscar un dato, sí que si lo busco lo encuentro, porque realmente hay una cantidad enorme de datos disponibles. Aunque, bueno, pues siempre he hecho, lo, lo, lo repito constantemente, datos mucho más disponibles o más accesibles pues de precios, ¿no? que, que, que sea como algo más ágil en lo que podamos interactuar las empresas como, como las únicas y tal. Pero bueno, eh, sí que es cierto que España tiene un, un, una política muy avanzada de apertura de datos, y en eso, chapo. Eh, por otro lado, en cuanto a. Bueno, siento mucho lo que os ha pasado con, con esto, pero bueno, también es cierto, y yo creo que antes lo comentábamos José Luis y yo, que, que cada vez hay más empresas eh, enfocadas a la transformación digital, a la digitalización de la agricultura, etcétera ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad, entonces cada vez hay más empresas, más estudios, más proyectos de innovación que se están enfocando hacia eso. ¿Qué pasa? Que los estudios o los proyectos de innovación. Al final necesitan eso, ponerse en el mercado y demostrar que evidentemente y que efectivamente tienen un resultado que mejora unos resultados para los, los usuarios finales. Vale. Eh, eso lleva un proceso. Entonces, bueno, pues unas veces eh, falla, otras no. Ahí está el kit de eh, quién es el valiente que incorpora, dedica tiempo y dedica recursos, porque al final las empresas tenéis que dedicar tiempo y recursos a probar estas soluciones innovadoras. Y, y bueno, y la verdad es que sin, sin vuestro apoyo también sería complicado, porque realmente hay que... ¿Quién paga la fiesta? Pues no sé, ojalá hubiera alguien que pagara la fiesta de forma <risa> mucho más concreta. ¿no? Eh, pero bueno, eh, esta, eh, digamos, esta explosión de soluciones tecnológicas y de soluciones innovadoras que hay se deben a eso, a que existe una necesidad real de la implantación de las tecnologías en la agricultura. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los beneficios son reales. Eh, y dicho esto, bueno, también os tengo que decir que nosotros que hemos eh, dado una evolución pues desde que éramos una empresa muy pequeñita hasta que ya no somos tan pequeñitos porque ya la trayectoria, gracias a Dios, pues nos ha ido bien y hemos ido creciendo, etcétera, etcétera. También os tengo que decir eh, y reconocer que cuando yo era una empresa muy pequeñita me lanzaba, me lanzaba y, y quizá no con los testeos suficientes o no con... Bueno, ¿por qué? Porque era una necesidad empresarial, ¿vale? Ahora, eso, como ya tengo una consistencia como empresa, ya no me atrevo a hacerlo porque no juego mucho. ¿vale? Pero sí que es cierto que las empresas, conforme van evolucionando, van cambiando, van cambiando en todos los sentidos. En cuanto a políticas de, de lanzamiento de productos, en cuanto a test de, de producto, en cuanto a muchas cosas. Entonces forma parte de la evolución y de la madurez de las compañías. Así que, bueno, pues <risa> eh, ¿vale? Y luego, bueno, pues también eh, decir que sí que... Realmente en cuanto a lo que es la exploración de las zonas rurales y el acercamiento a ellas es una necesidad eh, imperiosa. Nosotros, yo quiero hacer aquí un apunte que quizás sea, bueno, no sé si para, a lo mejor, alguno de vosotros, eh, nosotros detectamos esta, esta carencia de tecnología y de conectividad en, en el entorno rural. Nosotros tenemos unos sensores que desarrollamos que se integran directamente en visual. Son sensores muy sencillos que miden humedad y temperatura del suelo y del ambiente, pero nos encontramos con eso, con que ibas a donde fuera y, y no funcionaba que ¿qué era lo que pretendíamos? Lo que pretendíamos era que fuera un plug and play es decir, que tú lo conectas y empieza a transmitir, pero así, ¿vale? Eh, gracias a la colaboración que tuvimos con Telefónica, que tenemos con Telefónica y, que, y las solicitudes que le hicimos, ahora, aunque suene raro y suene a chino, es cierto, nos activa la cobertura de Narrowband bajo demanda. Es decir, yo le digo que quiero poner un sensor en tal sitio, en marcheta en la zona, no sé, o sea, eh, donde sea, y ellos tardan unos días, entre cuatro o cinco días, a veces 10 pero bueno, máximo, y nos, actú, nos activan la cobertura en Aruban en ese sitio, ¿vale? Con lo cual pienso que es un avance importante, ¿por qué? Porque aquí, ¿de ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué hacen? activan cobertura para el, todo el mundo mundial? O, o ¿sabes? O sea, que, que, hay que hay que ver de qué manera se, bueno, se, maneja, se maneja eso. Entonces pienso que es un avance en cuanto a lo que es la conectividad, aunque está muy lejos todavía, porque el estado ideal sería tener una cobertura plena, absolutamente, eso sería lo ideal. Pero coincido contigo en que todavía no se tiene y que se debería de trabajar mucho por, mucho por eso. Y ojalá pues, todas estas tecnologías se van para, sobre todo para acercar a los jóvenes al campo, ¿vale? que es esa generación nueva a la que nos interesa No sé, un sector tan importante como este. Bueno, yo quizá empezando por ese último punto, el tema del despoblamiento y tal, Bueno, yo vaya por delante que el mundo rural y el mundo agrícola hace años que se empezaron a divorciar y, y básicamente lo que hay que hacer es atraer población, que sean periodistas, informáticos, arquitectos o lo que demonios sea, que vivan en el mundo rural, además de la gente que trabaja en el sector agro, que también, pero insisto, solo a base de gente que trabaja en ganadería y agricultura no vamos a repoblar o no vamos a tener suficiente población en el medio rural, por tanto digamos, hay, hay que ser atractivos para todos los sectores y entonces, punto número uno, cobertura. O sea, porque los chavales de menos de 20 años, si no hay cobertura, se van. Entonces, ya está, si no hay wifi, me voy. Pues muy sencillo el mensaje. Entonces, yo creo que ahí, bueno, hay que, hay que por un lado, pensar en otras actividades para el mundo rural, para, para que tenga población y, por ejemplo, o sea, actividades de educación, pues serían muy susceptibles para, para generar un revulsivo interesante en el mundo rural eh, y tener tecnología, ya digo, la base, simplemente el tema de, de coberturas. Luego, eh, volviendo un poco, digamos, a, a, a las otras cuestiones, eh, mencionabais antes lo del tema de las ayudas para, para el sector agro, la verdad es que yo creo que, Mercedes lo ha contado muy bien, de la experiencia de Eva se deduce también mucho, eh, este es un sector que funciona por campañas entonces eso significa que para tener una tecnología que funcione, has tenido que probarla tres cuatro o cinco campañas. Por tanto, no es rápido. O sea, cuidado con el gurú. Cuidado con el gurú que llega y dice que el próximo trimestre va a tener algo que va ¿cómo se dice? ¿Dirromper el mundo? Algo así. Eso no es así, no funciona. Por tanto, la forma que más ayuda a este sector a que desarrolle tecnología es... Baja intensidad de ayuda, pero prolongada en el tiempo. O sea, cuidado con los planes de choque, porque eso tiene un, efe, un efecto limitado. Y lo más importante, desde mi punto de vista, para cualquier compañía que sea cliente, usuaria de la tecnología, es que trabaje con compañías, con socios tecnológicos de largo plazo. O sea, que sean compañías que están ahí, que claro que se van a equivocar, pero van a corregir y se van a quedar hasta que aquello funcione. Eso es fundamental y esa es la forma en que se desarrolla la tecnología en este sector, es a base de, de eso de 3, 4, 5, 6 años. Es que no lo haces antes. Es que decir que, que te has inventado no sé qué tecnología de IoT o de blockchain o de Big Data Analytics que va a disromper el sector, pues es, un, en fin, es muy osado. O sea, lo podemos decir todos, es gratis, pero no es así. En ese sentido, eh, sí que yo rompería una lanza a favor de las de las iniciativas que salen de la administración para abrir programas de I+D que nos permiten hacer esas cosas. Es decir, este ejemplo que os he contado antes de los aforos, pues está metido dentro de un, de un, de un proyecto de I+D en el que se tienen muchas cosas y que nos permite pues, acceder a la tecnología, eh, buscar eh, digamos, empresas que lo ofrezcan y demás. Entonces, en ese sentido... Eso, eso no, es, eh, no es que nos paguen el trabajo, ¿no? o sea, ni, mucho, ni mucho menos, porque cuando uno invierte en más d uno pone en su parte y uno eh, sabe que tiene que recibir a, a, a cambio. Es decir, no, nadie se hace rico con programas de más d pero sí que, que prueba cosas. Y probar cosas es la manera de que alguna de ellas pues, salga adelante. Entonces, por pedir una, poner una posición eh, en los programas, digamos, sobre todo en nacionales, nosotros acercamos mucho a la, a la ventanilla de Cedeti, pues muchas veces la parte de tecnología no se entiende bien como investigación, sino que es innovación y entonces muchas veces está grabada ¿eh? o sea, no está tan bien. Entonces, en ese sentido, puesto que es una innovación muy nueva, yo diría que sí, que es una investigación y que por lo tanto pues podría tener ese digamos ese apoyo un poquito mayor. Y bueno, también poner de relieve, eh, bueno porque claro este sector que tenemos tan tecnológico es un sector... Eh, bueno, pues normalmente pues, con eh, ingenieros informáticos, con eh, tecnólogos, expertos en telecomunicaciones, es, está muchas veces poco cercano al campo. Eh, y entonces muchas veces de las propuestas que, que se derivan de ellos, pues claro, a veces son, son inabordables. Entonces poner de valor el acercamiento que tienen a, a, al mundo agro, por ejemplo, pues, eso, pues los dos, esos agrónomos, eh, y, y entendéis mejor lo que está sucediendo en, en la realidad y eso es, es una cosa que también va a ir cambiando. Y con respecto al tema de despoblación, eh, también me gustaría eh, comentaros eh, la, la, la necesidad que tenemos de, de atraer eh, profesionales a, al campo. Y eso desde, desde la enseñanza, desde la universidad. Eh, tengo una pequeña participación docente en la Escuela de Agrónomos de Madrid y tengo alumnos que, que están estudiando eh, Ingeniería Agroalimentaria. Bueno, pues les sorprende que el día de mañana vayan a trabajar fuera de Madrid. Eh, pero es verdad. Eh, o sea, pero, ¿qué, ¿en qué estabas pensando? ¿Dónde crees que se gesta la ingeniería? ¿Dónde se hace? ¿no? Entonces, quizás eso, que tenemos que empezar por ahí. Tenemos que concienciar que, que, que el mundo de la industria agroalimentaria tiene un campo excelente en nuestro país que tiene mucha parte del futuro pero que no está en Madrid siquiera casi en Valladolid. O sea que, que bueno, simplemente comentar eso. Yo creo que en cuanto a tecnología y, y al dato, y tal vez soy un poco aquí utópico, ¿no? Pero eh, sí que creo que facilitaría mucho que hubiera estándares mediante los cuales nosotros, los que tenemos eh, sensores y generamos también o ayudamos a generar datos, hubiera unos estándares para tener unos repositorios donde dejemos esa información y se abran las puertas a que colaboremos con otro tipo de empresa que pueda generar más valor utilizando lo mismo. Pongo un ejemplo, eh, si queremos utilizar drones y nuestros sensores y nosotros no hacemos drones, no tiene sentido que un pastor vaya con su dron escaneando todo el campo. Pues lo suyo es que cuando hay una incidencia, una anomalía, eh, se genere un registro y esas coordenadas sean las que utiliza el dron para saber dónde tiene que volar y confirmar una alarma o no. ¿no? Claro, eso facilitaría mucho las cosas el que estuvieran estos macrosilos, cloud o no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, y que ya hubiera unas reglas del juego. Ya las empresas serían libres de seguirlas o no, en base a su filosofía más o menos colaborativa, pero creo que facilitaría el llevar más tecnología y que no hiciera falta tanta inversión en tantos aparaticos, ¿no? Porque con los mismos se les pudiera sacar más valor, pudieran ser interoperables y demás. Eso, eso creo que es importante. Y en cuanto a la despoblación y qué se podría hacer, aquí también soy un poco utópico, ¿no? Yo vengo aquí de soñador, pero yo creo que hay que facilitar a la gente las oportunidades en el campo. Sigo un grupo que me encanta que es Ganaderas en Red porque, claro, es que si no hay mujeres, ¿cómo va a gente? Entonces me encantan todas las iniciativas que tengan que ver con eh, abrir nuevos negocios en el entorno rural. Además hay una base de, de mujeres que están súper preparadas, que en muchos casos... Eh, han ejercido una tarea profesional en, en una gran ciudad y que están deseando ir allí porque se lo pide el cuerpo. Entonces ya están ellas que están formadas o ellos que están formados, si les damos las herramientas y ven cómo se pueden generar productos de alto valor, yo creo que esa es la clave, ¿no? Abrir nuevos productos, productos alimentarios de cercanía, en los que todo se hace de manera, eh, o casi todo de manera local, ¿no? Kilómetro cero, se consume... Se, en fin, yo creo que ahí eh, no solo es el turismo rural, sino también una producción de, de calidad, ¿no? de productos diferenciales, no solo alimentarios, también pueden ser lana, jerseys, cosas que, que hagan eh, que se pueda generar un negocio allí y, y, y, un, y un beneficio, porque si no la gente... Vale, para terminar, yo estoy bastante de acuerdo con lo que con lo que le ha comentado. Eh, yo creo que el principal problema que tenemos es el, el, el tema del de el impacto que tiene esas ayudas. no Es decir, es súper importante, estoy de acuerdo que habilita el, el que en un momento determinado una empresa pueda acceder a una ayuda y pueda desarrollarlo. Pero claro, el, la aplicación de estas tecnologías requiere años. Requiere años. ¿no? Y entonces, eh, muchas veces pues se utilizan, pues, para, se produce un efecto de llamada y, y pues, muchas empresas tratan de participar en, en, en este tipo de ayudas. Quizás a lo mejor el, el separarlas en el tiempo sería muy interesante para que pudieran digamos, ser plurianales, muchas veces ya son así, pero yo por ejemplo apuesto más por una regulación y, por, y por, una, por una incentivación fiscal, que eso también ayudaría mucho a que mucha gente joven se fuera, se si encontrara incentivos fiscales, se fuera a montar sus propias empresas pues un pueblo pequeño y a, y a ser partícipes de la, del sector agrícola. ¿no? Eh, al final, ¿por qué? Pues porque, como bien dices, además ha salido hace poco en las elecciones generales autonómicas, las grandes empresas están yendo de allí. La banca, la aseguradora, están abandonando los pueblos y están dejando de tener, por ejemplo, una oficina bancaria. ¿vale? Y desde mi punto de vista, la tecnología, eh, en donde estamos metidos, es un punto de unión muy interesante eh, porque, en cierta manera, estás eh, además es una experiencia de, de, de, de, de engagement con el usuario Es decir, al final la banca ha decidido, por, por poner un ejemplo, ha decidido irse a la banca de internet está quitando muchas oficinas bancarias pero está perdiendo el contacto directo con su cliente que tenía en el sector rural que además conocía y era muy buen amigo o sea era una, una relación casi de dependencia con, con su asesor financiero dentro del banco las tecnologías ahora lo que hacen es en cierta manera es un poco volver a enganchar otra vez con esos usuarios que tú habías perdido porque en cierta manera pues ahora te da igual estar en un, un tipo de banca de internet o de otra otro tipo de tecnologías mucho más evolucionadas como el IoT permiten a una banca, a una aseguradora, el ofrecer esos servicios a sus usuarios finales sin que se tengan que desplazar y puedan digamos pues, buscar una mejora de su productividad, un ahorro de costes, lo que fuera, ¿no? Yo creo que la tecnología tendría que ser digamos ese, esa palanca de, de motivar e incentivar también con ayudas fiscales a que mucha gente joven se pudiera marchar bueno, cualquiera se pudiera ir a la zona rural a montar sus propios negocios evidentemente hay un, una cuestión de infraestructura de si no tienes red, mal es evidente, no tienes también accesos por carretera buenos bonos, mal, es evidente no pero yo creo que eso es algo que en España nos podemos cumplir y cubrir no es decir, al final con las empresas que tenemos públicas y privadas para mí desde mi punto de vista es la, eh, la motivación que tiene que existir en, en, en generar digamos eh, el, el volver del, del mundo de la ciudad al mundo rural ¿no? y, y tenemos que encontrar un, un punto y desde mi punto de vista yo creo que la tecnología tiene que ser la clave en ese sentido ¿no? y, el, y esa incentivación fiscal para, para utilizar esa tecnología. Bien. Muchísimas gracias. Eh, la verdad es que es difícil resumir todas las cosas que nos habéis contado. Yo sé que voy a hacer dos preguntas eh, aquí toda, todo el día porque, porque es muy interesante, pero si sí me gustaría... Solo una o dos preguntas, porque creo que nos hemos pasado de horas y alguna persona del público quiere hacer alguna pregunta. Sí. sí. que un micrófono. Si o oh, bueno, grito, no, nada. Bueno, claro. sí. sí. potencia. Sí. Hola, ¿qué tal? Santi Bernal de CFETRA Digital. Eh, bueno, eh, conozco a alguno de vosotros, así que muchas gracias. Eh, muchas gracias también por organizar el evento. Y creo que está siendo eh, pues, muy interesante. Y quería preguntaros acerca de, en cuanto a los datos, hemos visto, bueno, estamos viendo como en Estados Unidos han surgido dos grandes iniciativas desde el sector privado en, eh, para incentivar que los agricultores compartan datos entre ellos, que son, son Farmers Business Network y Indigo Ag. Entonces eh, quería preguntaros un poco vuestra visión desde el sector privado, eh, si esto es algo que eh, tenemos que dejar que pase aquí en España, ¿O preferimos y pensamos que tiene que ser una iniciativa del sector público que tome el, ese, esa gorra y que la libere? Que, ¿Cuál es vuestra opinión? Pues, está el que Sí, la verdad es que conozco esas iniciativas, de hecho, bueno, ya llevan varios años en, en el mercado. A mí me encantan, me encantan porque pienso que es hacia lo que se debería detener. O sea, realmente esa, eh, esa unión de todos los datos y, la, y el compartir experiencias permite que bueno un beneficio colectivo, tanto individual como colectivo. Sin embargo, eh, veo difícil que en España lleguemos a eso. No es una razón única y concreta, eh, pero lo veo, lo veo complicado. Ya cuesta eh, dentro de, de un grupo eh, compartir esos datos y qué va a pasar con mis datos y qué tal, ¿sabes? Y esto es eh, de lo que estás hablando, son iniciativas en las que ponen a disposición los datos para que se puedan hacer estudios, para que eh, se pueda llegar a saber cuál es la variedad de semilla que mejor está funcionando en un momento dado para que tú luego cojas esa información, ese conocimiento y tú, y tú mejores tu capacidad de siembra o tu, o tu productividad. O sea, a nivel teórico, la verdad es que eh, a mí me, me parece que es, que es la solución, sin embargo, eh, veo, veo complicada la, digamos, el éxito en, en, en España. Pero lo veo complicado primero porque los agricultores normalmente, los pequeños que, que aglutinan la mayor parte de, de la superficie, están están vinculados a cooperativas, normalmente. O sea, no, no es el propio agricultor el que alimenta, sino que es la propia cooperativa la que, la que digamos, la gestión de la información. En Estados Unidos es más cada uno de los agricultores son los que son responsables de, ese, de alimentar esa red, de recibir esa información. Es, es, es otra distribución de, de la población de empresarios agrícolas la que hay en Estados Unidos, muy distinta a la que hay en España. Quizá esa configuración es la que puede quedar más compleja la llegar a ese, a ese modelo. Yo, yo coincido contigo, Mercedes, en que, desde luego, la situación de España y la de Estados Unidos es distinta. Esas dos iniciativas son muy interesantes, pero, pero aquí es más complejo. Posiblemente, yo sí creo que haya una oportunidad, una opción de que, partiendo desde el propio sector, existan iniciativas, digamos, el, el concepto de cooperativa de datos, digamos, que, que potencien este tipo de modelos. Eh, Siendo que, que aún así, eh, digamos, Mercedes aludía antes a factores múltiples, eh, la agricultura más eficiente, más competitiva, más dinámica, en el caso de España en general es la hortofruticultura intensiva y la ganadería intensiva en Porcino, que son las, los capítulos donde, donde somos más competitivos a nivel mundial y por cierto además aquí rompo una lanza digamos, a favor de un sector extremadamente competitivo eh, y extremadamente poco subvencionado frente a lo que queda en el imaginario de, de, de, de muchas personas. ¿no? O sea, que aquí también aprovecho para meter la cuña que hay un estudio hecho de la Fundación de Estudios Cajamar sobre la hortofruticultura intensiva española que tiene una intensidad de ayuda del 1,4%. Que no sé, que alguien me diga un sector que tiene menos del 1,4%, uno de cualquier cosa, o sea, de banca, de no sé qué, o sea, contemos ahí las, los, las barreras regulatorias y no hay ningún sector que esté tan poco protegido como eso y sin embargo somos el número uno mundial exportando frutas y hortalizas o cuánto subvencionan a los señores de pago de carro ovejas en sus vinos, pues me temo que poco y la verdad es que tienen una competitividad máxima, o sea, todos estamos deseando pagar los euros que haga falta para vernos esos excelentes caldos que hacen. Con lo cual, vamos, de competitividad aquí hay pocos sectores que puedan hablar. O sea, yo ya aprovecho para, para introducir ese mensaje que creo que es importante que quede claro. ¿no? Y, y dicho esto, y respondiendo un poco a tu pregunta, creo que existe un, un hilo de esperanza apoyándonos en el propio sector. Porque, porque yo creo que bueno, hay, hay un posible caldo de cultivo. Sí, en, eh, concretando en el en el mundo que conozco, que es el, el vitivinícola, eh, claro, a pesar eh, en, en el caso de datos climáticos, por ejemplo, además de la estación de la general, claro, eh, he comentado que, que, cada, que las fincas suelen tener pues, varias estaciones climáticas y distintas eh, explotaciones de distintas de otras empresas pues, tienen también sus explotaciones sus sus, eh, digamos, sus estaciones climáticas. Entonces, la posibilidad de compartir eso, por ejemplo, a nivel de denominación de origen, es un siglo de los que decías tú, eh, eso es, es muy muy interesante. O sea, es algo que, que sí que entre nosotros hemos hablado. O sea, que, y, y quien dice aspectos climáticos, pues claro, está muy ligado, por ejemplo, a la, a la llegada de determinados focos de enfermedades, de enfermedades fúngicas o demás. ¿no? Entonces, eh, desde luego es una cosa que, que sí que deberíamos perseguir. Sí, yo voy a comentar muy rápidamente. Eh, nosotros, en, en nuestro caso, tanto desde la Comunidad de La Rioja como desde Asturias, recientemente se, ha, se lanzó una ayuda para facilitar eh, la compra, en este caso, de los collares por parte de los ganaderos, ¿no? de una forma distribuida. De manera que hay unas reglas para que ninguno pueda comprar 100. ¿no? Me parece que eran más de 10 o más de 2, en función del, del tipo de animal. Yo creo que más que, o sea, estando súper agradecido y que me parece una buena iniciativa, creo que más que el hardware en sí, Precisamente lo que se debería facilitar es ese, esa infraestructura cloud digital para que allí estén los datos y, y te diría que los ganadores Ha habido alguno que cuando se ha enterado de que los datos eh, iban, a, iban a ser públicos o podía hacer uso de administración, pues nos llamaba y decía yo esto ahora ya no lo veo claro. Y una vez más, alguien, no, el teleoperador le tiene que explicar, vamos a ver, que esto es de forma anónima, que nadie le va a estar controlando, que no daríamos abasto. ¿no? O sea, si es que no hay recursos, entiéndalo. ¿no? y si usted dice que no, ya se está automarcando, entonces, y cu y ya cuando decíamos eso, yo se lo, se lo dije a los eh, operadores, Digo, decirles esto y ya verás cómo se convencen enseguida, y así ha sido, ¿no? Y, que, claro, o sea, no te pongas tú de no, yo renuncio a esto, que me lo dan gratis, es buena estrategia esa, entonces yo creo que es, es muy complicado, pero que bueno, que hay que intentarlo y, y yo sí que creo firmemente en, en ello. Vale, en relación a lo que has comentado de, de cómo quién tendría que liderar el, este tipo de proyectos, yo creo que es quizás a veces el problema que tenemos en, en España, también por otro lado positivo en ese sentido, ¿no? Es decir, lo tiene que liderar el sector público, pero ¿quién? La universidad, o ciertas universidades, ciertas asociaciones, algún gobierno autonómico, Red.es, el Ministerio, una empresa, una empresa de telecomunicaciones podría ser, ¿no? Que pudiera, digamos, eh, al igual que eh, muchos bancos quieren ser telecos, hay telecos que quieren ser bancos, ¿no? Yo creo que principalmente ese problema es la fragmentación y pasa también mucho desde el origen de, de la propia tecnología del internet de las cosas para poder conectar un simple sensor, tienes cinco o 6 protocolos distintos para subirlos a la nube. Eh, yo creo que al final es un tema de concentración como ha pasado en muchos otros sectores y ese concepto de plataforma, ¿vale? el modelo de negocio ya de, de plataforma muy propio de, de Estados Unidos, ¿no? de, de, de startup yo creo que va a acabar llegando a España siempre con 10 o 15 años un poco de retraso pero no por, porque no queramos, sino porque en cierta manera tenemos una fragmentación de agentes muy diferente y, y es difícil que alguien mm, asuma liderazgo. Asumir un liderazgo también es, es, supone asumir un riesgo. ¿no? Y entonces, eh, pues eh, como está pasando ahora con el 5G, no que quieren publicitarlo, pero hay dos grandes empresas que están luchando por eh, implantar su propio protocolo. Bueno, pues hasta que llegue siempre tarda en, en, en concentrar digamos información. Va a acabar llegando a España seguro, como pasa en otros países. El tema de quién lo tiene que liderar ahí ya es muy discutible en ese sentido. Perfecto, no tenemos tiempo para más. Eh, muchas gracias, gracias. Eh, ha sido un placer compartir este rato con, con todos vosotros. Yo creo que nosotros sacamos también ideas muy buenas para seguir trabajando tanto en Aporta como con el Ministerio de Agricultura en su estrategia de, de transformación digital y tendremos que repetirla porque yo creo que se han quedado muchos temas aquí. Pues, pues hemos hablado de vinos, pero podemos hablar también sí. del sector porcino hoy. Sí. Seguro que también tiene mucho que, que aportar Muchas bueno, gracias y gracias a todos por estar aquí Muchas gracias también Un placer, muy, muy interesante